Leonora Carrington fue una de las artistas más prominentes del movimiento surrealista. Produjo pintura, escultura, grabado, textil, joyería y escribió dramaturgia, novela y cuento. Se relacionó con los artistas surrealistas más destacados de su época, entre ellos Remedios Varo, André Breton y Luis Buñuel. Produjo obras que mezclan la autobiografía y la ficción, lo cotidiano y lo mágico. Sus obras están pobladas por seres fantásticos, a menudo animales intermediarios que nos refieren a la mitología celta, el hermetismo, la cábala y la literatura fantástica. Es celebrada por su expansivo imaginario y su exquisito cuerpo de trabajo plagado de composiciones oníricas. Leonora Carrington llegó a México en 1942 y se enamoró inmediatamente de la escena artística mexicana. Con un interés perenne por lo místico y lo sagrado, la artista encontró una nueva fuente de inspiración en los imaginarios de la cultura mexica y maya. Hoy en día, las obras de Leonora Carrington forman parte de las colecciones del MoMA de Nueva York, la Tate Gallery en Londres, la colección Piggy Guggenheim en Venecia y el Museo de Arte Moderno en la Ciudad de México.